¡Nah! ¡Ja, <risa> ja! ¡Déjenlo morir! ¡A morir! ¡A morir! ¡Que se seque y amo! ¡Vamos! ¿Quién está conmigo, ah? ¿eh? ¡Nadie! ¡Perverso a